ayer el jugador de grandes ligas y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Alberto Pujols eh, compareció con nosotros, con la prensa estuvo hablando con la prensa ayer después de sus prácticas cotidianas antes del juego de pelota en San Francisco bueno pues el hombre estuvo compartiendo con la prensa una muestra de respeto con nosotros los miembros de la prensa porque Sabemos que cada vez que va a un estadio eso ocurre, eso ocurre. Vamos a escuchar lo que dijo Pujol, por favor. Cosas, el Talento con la disciplina. Entonces me gustaría que muchos jóvenes te sigan, sobre todo en la provincia de Sánchez Ramírez, que tú le, le digas a ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave le, la, para tú poder fusionar ambas cosas? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios que me ha dado el talento, la habilidad y la oportunidad de jugar este béisbol que nosotros no solamente al golpujol pero todo el dominicano ama así que aprovechando cada oportunidad que siempre me dieron aquí en la república dominicana como en los estados unidos y saber el, el sueño lograr el sueño mío que siempre era no llegar a la grande liga sino ser el pobletero profesional ya después lo otro eh, con la puerta que se viven abriendo uno pone de su esfuerzo claro y uno puede llegar y obtener Llegar y, y, y tener la, la, la oportunidad de hacer el trabajo que, que yo siempre he hecho hasta hoy en día. ¿Qué te parece esa apreciación finalmente que tuvo recientemente con Igor González de ponerte a ti por encima de Roberto Clemente? Bueno, tú sabes que eso, yo no me comparo con ninguno de esos peloteros. Eso Roberto Clemente fue el mejor pelotero en su tiempo, Manny Ramírez en su tiempo. Eso yo, eso yo creo que es el único problema que nosotros tenemos, que siempre queremos comparar peloteros en diferentes épocas. Y Yo creo que... Roberto Clemente es el Beirut, eh, yo no me comparo con ningún pelotero, Roberto Clemente para mí el respeto que le tengo no solamente a él el, y a, la, a su familia que tuve la oportunidad de conocerle, ganarme el premio, sino que para mí es, es un placer, es un honor que me mencionan en la, en la misma categoría de, de Clemente y Clemente fue el Beirut de Latinoamérica para nosotros los latinos y ha sido una bendición, así que aprecio mucho a gol y yo creo que es su opinión, eh, no la critico porque todo el mundo tenemos opiniones, pero al final de verdad que mi carrera ha sido mi carrera y no comparándome con, con diferentes peloteros. Siempre apreciando a todo el pelotero que ha tenido el éxito eh, de llegar a la Grandes Liga y, y lograr sus logros y su carrera porque no solamente eh, tan Dándole la gracia a Dios, sino a nuestro país también, poniendo nuestro país en alto, la República Dominicana y Latinoamericana entera, tú ves, porque siendo un latino uno se siente orgulloso de los otros latinos tener éxito. Sí, claro. Albert, bienvenido a San Francisco, amado curi de muchos latinos. Uh, hasta el momento, los estadios que ha sido aquí en la República Dominicana, el calor humano, ¿cómo lo has visto? Excelente, yo lo tuve diciendo, o sea aquí o esta noche o Romana, la capital, Santiago, San Pedro, yo creo que mi, mi deber era tratar de complacer a mi fanaticada dominicana que siempre ha apreciado mi carrera y siempre ha sido mi carrera y para eso estoy aquí. Eh, esperando hacer eso y que ellos disfrutan, disfruten de Albert Pujol, el tiempo que va a estar aquí jugando en la Liga en una liga que siempre yo he apreciado y me acuerdo desde niño siempre ese ser el sueño mío, siempre tener la oportunidad de jugar en los estadios aquí alrededor del país. Y es una tremenda liga que yo siempre he apreciado y ha querido. en saludo a Albert por Daniel Albert, se dice que regresa a Estados Unidos y de ahí vuelve a a del 20. Sí. Si va a llegar. En la Liga Dominicana, hasta donde llegan leones, ese es uno, lo otro. En una ocasión en Colonia dijo que el pichero dominicano es difícil. Diferencia, pichero dominicano, con el de Grandes Ligas. No, hay mucha diferencia tuve, eh, porque hay muchos ahora mismo jóvenes que tú te le enfrentas que son el futuro de la Grandes Ligas, especialmente jóvenes que van a representar en otro país, en los Estados Unidos y al nivel mundial. Eh, yo creo que... Como te digo, el béisbol nunca va a cambiarlo, el gol ha sido el mismo. Yo creo que después de la grande liga, el país de nosotros tiene la mejor liga en Bernard que hay en el mundo. Y yo creo que tener la oportunidad de estar aquí, y conocer, yo creo que la diferencia es Tú ves que en Estados Unidos uno conoce los piches y aquí yo no he tenido la oportunidad. Algunos de ellos quizás me han enfrentado uno o dos turnos en la grandes liga, pero otros son muchas caras nuevas que yo no he conocido y eso se toma tiempo. Eh, y yo creo que tú sabes es la diferencia. Tú te la enfrentas un abridor te puede ir cinco o seis innings, aquí ya en el tercero o cuarto tú usted le está enfrentando en el bullpen, tú ves, y son las cosas ahora mismo con la analítica y toda esa cosa que se llevan, y yo creo que eso es lo interesante de este juego y la pasión yo creo que tenemos nosotros los dominicanos por nuestro deporte no solamente por el béisbol, sino todo el deporte que nosotros hacemos en nuestro país Albert, yo fui estrella Ok, yo fui estrella de Fanático Radio Show ¿Cuáles son las expectativas que tiene Albert Pujols con los Leones? ¿Qué tan lejos piensas llegar? como jugador? no solamente con la franquicia? ¿Y qué tal se ve Pujols para la próxima temporada de Grandes Ligas? Bueno, ahora mismo yo me estoy enfocando en esta, en este, en esta temporada aquí en la Liga Invernal. No estoy pensando de verdad qué va a pasar con mi futuro. Eh, son cosas que yo no lo puedo controlar. Eh, tengo una marca, tengo unos juegos que yo quiero jugar y... Cuando esos juegos, yo creo que, que ya lo toque o llegue hacia ellos, ya me paro de jugar, tuve, porque también, ah, recuérdate, yo tengo una responsabilidad que mi familia y mis hijos que están en los Estados Unidos también, y eso está por encima de cualquier cosa que yo he tenido aquí en el béisbol. Así que mi familia, Dios primero, mi familia, y, mi, y mi, mi, lo tercero es mi carrera, y por eso es que yo creo que Dios me ha dado la bendición, y me ha, me ha protegido y me ha cuidado siempre en mi carrera, y me ha dado todo lo que yo tengo, porque eh, yo no pongo nada de eso en el béisbol por encima de él primero por encima de mi familia, mi responsabilidad son mi familia y por eso voy a los Estados Unidos y regreso y vengo con ellos para que ellos también tengan la oportunidad de ver de verme jugar no solamente en los Estados Unidos como lo han hecho, pero aquí en la República Dominicana también para que ellos vean el, el amor y la pasión que los dominicanos nosotros tenemos por nuestro deporte del béisbol bueno, Muchas gracias Alberto que definitivamente ayer repito Habló con toda la prensa que estaba presente en el estadio Fue una solicitud que nos hicieron temprano El director de prensa Melvin Bejarán de, de Leones Y junto a él, bueno pues estuvimos ahí en la tarde de ayer Y todo fue por lo menos en la parte periodística Como lo estábamos esperando Así se hace en los Estados Unidos también La, la prensa conversa con un pelotero a menos a menos que usted sea amigo del pelotero y que él le conceda la entrevista de manera exclusiva cuando él lo crea conveniente. Pero de lo contrario, eso se resuelve de esa forma. Un tipo de esa categoría se reúne con toda la prensa que está y habla para todos, para hacerlo una sola vez.